Bien, eh, bueno, Bien, Está bien reconocer, de todas maneras, que cuando hablamos de, de cuestiones importantes, como en este caso es la intervención en la, en la economía, ¿no? es algo que recoge la Constitución y, por lo tanto, eh, está bien recordar que la Constitución es la norma normarum, es decir, es la norma suprema de nuestro ordenamiento. Y no puede ser que una miembro de, del Gobierno socialista haga estos comentarios fuera del comentarios que son quizás de pura ignorancia, sobre todo ante hechos tan graves como los que estaban encima de la mesa. Estábamos hablando de la pérdida de trabajo de miles de familias y, así, de un plumazo, la ministra eliminaba todo el potencial que brinda la Constitución y, concretamente, el artículo 148 para defender el interés general y para proteger a la gente trabajadora de nuestro país. Se lo explico de una manera más concreta de la lectura conjunta de la Constitución española de los artículos 1.1 que reconoce el Estado Social de Derecho, del artículo 9.2, que se refiere a la igualdad efectiva, del artículo 31, que se refiere a la fiscalidad justa y también del artículo 128, que recoge esa iniciativa pública en la economía, se deriva un claro proyecto de democratización social y económica para el Estado español. Por lo tanto, el artículo 128 expresa una idea fundamental. Subraya la subordinación al interés general de toda la riqueza del país y por lo tanto nadie nadie ni una ministra ni una multinacional ni un banquero ni siquiera el mismísimo rey puede desoír, perdón, lo que dice la Constitución. Por lo tanto, España necesita a un gobierno que defienda nuestra soberanía y a la gente, a nuestra gente de los abusos de las multinacionales y ese mandato está en la Constitución. ¿Dónde está su compromiso con la Constitución? cuando se trata de proteger a la gente trabajadora de este país. No es de recibo que las multinacionales reciban miles y miles de millones de ayudas públicas y luego decidan abandonar nuestras comarcas y dejar tiradas a muchas familias que trabajan honradamente en esas empresas. Por último, ministra, creo yo. Yo creo que espero que creamos todas que reconocer la iniciativa pública en la economía no es ser comunista, simplemente es sentirse responsable de nuestra gente, del bienestar, de terminando, la, señoría. Sí, termino, del bienestar, decía, de la clase trabajadora, es ser demócrata y ceñirse a los mandatos de, las, de la Constitución. Así que le pediría que rectifiquen, que pidan disculpas y, sobre todo, que se pongan a trabajar para que los trabajadores de Alcoa y del resto de las empresas tengan un trabajo digno. Gracias.